Bueno, como estáis viendo, me estoy quitando unas mechas. Eh, la base que tengo es un cobrizo, un rubio medio cobrizo. Y para aclararlo un poco más, eh, estoy sacando unas mechas y las voy a aclarar con decoloración. Entonces, eh, bueno, pues el, el ganchillo que estoy utilizando es un número 10, que se puede ver aquí lo veis al revés, bueno mejor así así se ve al revés, bueno es un 10 y lo que estoy haciendo es mechas finitas no muy finas como podéis ver aquí así y, y algunas las voy a, sac a sacar más distanciadas para que no me queden tan juntas tampoco Aquí me interesa que queden más juntas para que luego me haga tipo mechón, pero me quede más difuminado, entonces es lo que estoy haciendo, quitando más mechitas para difuminar aquí y darle a aclarar el color y me quede un tono más claro, dos. Y bueno, pues voy a ir quitando las mechas y cuando las esté a quitadas, pues vamos viendo, ¿vale? Bueno, como veis ahora ya me he quitado todas las mechas que quería quitarme, eh, por un lado y por el otro, y por la parte de atrás también me he quitado mechas. Y, y ahora pues voy a preparar la mezcla, que os la voy a enseñar, y me la voy a dar por todo, para que me aclare dos tonos más o tres, y así me quede una mezcla bonita. Bueno, le vamos a mezclar aquí en el bol. Eh, le vamos a mezclar eh, oxigenada de 40 volúmenes. Eh, que es de un 12%. Y eh, la decoloración Que es un sobre. Eh, tiene 20 gramos. Vale. Y le vamos a echar a mayores para que el pelo, como ya está tratado químicamente porque le eché un tinte hace dos días eh, pues vamos, le voy a echar para que no se me reseque el pelo mezclado con la decoloración y queda bien y coge lo mismo le voy a echar un poquito de esto ¿eh? que es eh, querantea le voy a echar un poquito de esto y a mayores le voy a echar un poco de reestructurante de este vale y eso va a proteger el pelo a la vez que se trata químicamente, entonces no se reseca tanto y el pelo no se estropea, por eso siempre tengo el pelo, aunque me hago muchas cosas en el pelo, porque me las hago yo, a veces, mayormente, eh, pues también es cierto que le he hecho cosas que me lo cuiden y, y bueno, entonces mezclamos el sobre aquí. Le vamos a echar, en principio, la mitad echaremos la mitad Ahí Y después le echo la oxigenada echamos la oxigenada Y vamos a cortar con ayuda de la tijera Entonces le echamos así y que no quede muy espesa, demasiado espesa porque si queda demasiado espesa eh, la humedad, no contiene la humedad suficiente para que se oxide la la decoloración entonces y que no quede demasiado líquida para que no se escurra por el gorro y no se filtre por el gorro entonces pues así. Eh, nos va a quedar bien y ahora le echamos, ahora antes de revolverlo le vamos a echar un chorrito de esto que es lo que os dije yo, que lleva queratina, le vamos a echar un poquito porque a ver, el componente del pelo también es queratina, con lo cual ya le estamos aportando lo que se le está quitando en el pelo y esto es un reestructurante, que este lleva... Eh, queratina y creatinina y elastina lleva las tres que son también componentes del pelo así que pues le echamos un poquito y ahora lo vamos a revolver y lo vamos a echar en el pelo bueno y ahora veis la mezcla eh, pues queda bien porque no queda ni muy líquida ni muy espesa veis así bueno pues ahora la voy a ir echando por el pelo con cuidado que no se filtre darla rápido para que aclare de manera homogénea y le damos hacia las dos direcciones para que el pelo también quede algo levantado aquí y no se vaya hacia adentro el pelo Le vamos frotando y así también le vamos ya ayudando a que suba más rápido. Bueno, pues eso. Y después lo dejamos unos... 15 minutos, o así, o menos, dependiendo de lo que queramos que nos suba. Si ponemos un poco de. Pues si ponemos un gorro plástico, pues ayuda a que suba un poco más rápido, porque se concentra el calor de nuestro cuero cabelludo eh, y ayuda a que suba más rápido. O le podéis poner papel al bal, lo que os apetezca. Pero bueno. Yo como reciclo, pues las bolsas las tengo limpias y lavadas Y estas que son de la fruta las guardo para reutilizar y le puedo poner una de esas Bueno, ahora vamos viendo cómo van quedando ¿eh? Van aclarando y ahora lo que tenemos que ver para las mechas para darlas Es que en un pelo corto así, pues se puede dar eh, si lo damos rápido lo podemos empezar a dar por adelante, pero si no normalmente se empiezan a dar por atrás las mechas para que coja como la zona de la nuca es la zona donde más rápido coge, igual que en las zonas laterales, eh, pues vamos dándolas por la zona de la nuca, eh, seguimos por la parte trasera y lo último que daríamos sería la parte delantera, vale y el tiempo de exposición, pues eso depende del color que queráis conseguir, yo lo voy a dejar un poco más y pues luego al quitarlas ya vemos cómo queda y luego eh, si veo eh, le daré a todo el pelo en conjunto un poquito con la decoración para aclarar el tono que tengo base y así queda un efecto más... Más reflejo y más armonizado. Bueno, y ahora veis el resultado. ¿eh? Y el pelo no queda nada castigado. No me quedó ni reseco ni nada, porque al echarle eh, mezclado en la decoloración un poco de producto hidratante, pues lo que os enseñé, eso a la vez que lo decoloramos, pues lo protege y no se castiga el pelo. Y ahora lo voy a secar para que lo veáis luego mejor, ¿vale? Entonces ahora voy a volver a echarle un poquito de esto, del reestructurante, aunque no me hace falta, pero se lo voy a echar. Y luego le echo un poquito del ace aceite de argán, que es este, ¿vale? Un pelín de nada, aunque no lo tengo ni seco ni nada. Entonces le voy a echar esto y luego lo vemos en seco. Bueno, ¿veis ahora el resultado? Me lo he peinado y también lo que hice fue vaciármelo eh, de volumen y espesor con la tijera esta de entresacar, vale, eh, que es la de dientes, esta. Y esta es para vaciar, quitar volumen y, y devastar un poco el pelo. Entonces le he dado todo por este, eh, por aquí, por arriba y por los laterales. Para que ahora, me, tal como me crece el pelo, me crezca así el corte este desbastado y por aquí va a crecer un poco más largo las puntas estas más desfiladas y esto me lo dejaré un poquito más largo entonces va a quedar el corte que tuve hace unos años y queda bonito, aparte es práctico para ahora para el verano porque le puedes echar un poquito de gomina o echarle incluso solo crema del pelo para el calor te lo dejas con la crema y ya te queda peinado, es súper cómodo. Lo puedes dejar hacia abajo o lo puedes poner con las puntas así hacia arriba con el secador o con las manos, le vas dando con las manos hacia arriba y con el secador y te queda el pelo así, desbastado y informal. O sea que pues ya veis vale y bueno espero que os guste el vídeo y son a ver os di algunas algunos consejos por ejemplo el de echarle la mascarilla y el reestructurante en la decoloración es una buena idea y aparte evita que se estropee el pelo en pelos finos sobre todo pero en pelos que aún sean un poco gruesos pues te protege el pelo Puede que te tarde un poquito más la decoloración, pero el resultado es bueno. Porque mira, mi pelo, y me lo teñí el viernes, me lo teñí y me di decoloración por encima de 40 volúmenes. Y hoy me di otra vez con 40 volúmenes las mechas. O sea que, mirar, ¿eh? o sea que haciendo las cosas bien, el pelo no se estropea. Y, y hay que hacer las cosas bien, vale. Pues venga, hasta la próxima. Chao, un saludo.